Bien, amigos, del número de las noches, el toque de queda, estamos aquí celebrando el 4 de julio, un día importante para los Estados Unidos, día de su independencia. Nos encontramos aquí en uno de los parques eh, tradicionales de Manhattan, de la parte alta de Manhattan, a la altura de la 218 Street, y aquí hay muchos dominicanos disfrutando aquí en familia. Aquí estoy con algunos dominicanos, buen provecho, mi doña, ¿cuál es su nombre? Paulina. Paulina, ¿usted sabe que a los ¿usted sabe quién es Alofoque y El lápiz Consciente? Sí. Eh, dice Alofoque que quiere candidatarse como diputado. ¿Por cuánto votaría? ¿Por Alofoque o por El lápiz Consciente? <risa> ¿Eh? ¿Eh? Ninguno de los dos. ¿Y usted cuál es su nombre? Mi nombre es China, pero yo de política no sé nada. A mí no me pregunten cosas de política. Tú sabes quién es Alofoque quién es El lápiz consciente? No sé quiénes son. Hey, hey, mi hermano aquí, un Franco Macorizano Neto. ¿Y ¿Qué que lo tuyo? Tu Roberto. ¿Por cuál tú votarías? ¿De a los Focke Music o el lápiz consciente? El país no está para eso. Eso no, no está para eso. Esto, eso hay que arreglarlo de otra manera. Esos tigres no, no, no están para eso, ¿no? ¿Tú no votarías por ninguno? Ninguno de los dos, porque es una cosa muy seria, la ya. política. ¿Ellos no son serios? No, eso no está para eso todavía. Ah, ok. Venga acá, y usted, mi doña, ¿cuál es su nombre? Rosa. Rosa, ¿por cuál te votaría? los Music music o el API Consciente? Eh, no estoy enterada. Bueno, esos son dos jóvenes que quieren ser candidatos o quieren ser diputados oh. allá en la República Dominicana. Oh, no tendría que enterarme de lo que está pasando. Porque yo mucho no sé. El país? Eh, tres años. Hasta media, media desconectada. Y aquí, don, ¿usted sabe quién es los Foke music o el Api consciente que quieren ser diputados? ¿Usted no, no lo conoce? No, sé, quién, no sé quiénes son, ¿no? Ay, ah, ya, ya, esta gente, ¿quién es ese diputado y nadie lo conoce? ¿Y usted? ¿Usted es dominicana, verdad? Sí, sí de pura cepa. ¿De dónde? De Cotuí. De, Cotuí. de Cotuí. ¿Usted sabe quién es el Lápiz Consciente o a los fucking Music? No. ¿No? O sea, ¿que usted no votaría por ellos? No soy ciudadana. Ok. ¿Usted es dominicana? Sí. ¿Usted vote ya ah oh, ya claro. Ah, no, pero no sé quiénes son. Okay. No sé quién es. Ok. Vamos a ver aquí usted, ¿cómo, cómo se llama? David. David, tú sí sabes quién es Alofoque Music y el lápiz Consciente? Claro que sí. Ok, pues ¿cuál de los tú votarías? Yo considero que Alofoque. ¿eh? Alofoque. Hay que apoyarlo. Ah, bien. Okay. bien, señores, la gente. Vamos a ver. Estoy aquí con esta gente. Vamos a ver. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Ey, aquí estamos encendidos. En Bachata. Y Shana. Y Shana. Shana, ¿De dónde es Shana? ¿De qué parte del país? República Dominicana, La Vega, Vega. Ey, serie 47. Ya lo sabes. Una pregunta. ¿Tú sabes quién a los foques y el lápiz consciente? A los foquesmusic.net. Sí. sí. ¿Por ¿Cuál tú votarías para diputado? ¿A los foques o por el lápiz consciente? A los foques. No, pues no influye. Deja que, lle que lleve. Los... Ok, vamos a ver. Tenemos aquí. ¿Cuál es tu nombre? Ven. El diablo. Aquí se ha bebido cerveza un rato, ¿eh? A los foques. A los foques. Es mío. Ok. ¿Y tú, mi amor? Ven. Dime. Ven. ven dime. No. Pero dime a los foques o el lápiz consciente. A a los a los a los y aquí, hermano, ¿por cuál tú votarías? ¿A los foques o el lápiz Consciente? Bueno, a los foquesmusic.com, con todos los power. Santiago Licea al medio, lo maduro, lo que más goma. Telenor, Telenor. Bien, sí. Mi hermano, ven acá, mi hermano. ¿Por quién tú votarías eh, República Dominicana para diputado? ¿A los music o el lápiz Consciente? A los music. A los music, vamos a meter aquí, que dice? Mi amor, ¿por quién tú votarías para diputado? los Foke Music o el Lápiz Consciente? A los Foke Music. A los Foke Music. Vamos a ver. Espérate, espérate, uno a uno, suave, espérate. ¿Por quién tú votarías? ¿A los Foques o lápiz? A los Foques. No, aguántate. Me dijiste el lápiz, el lápiz. A no, el lápiz. No, no, no. ¿Y tú por cuál tú votas? ¿Por el lápiz o a los foques? A los foques. Ok, dame la vuelta a ver. ¿Qué dicen estos tigres? ¿De dónde son ustedes? ¡Ey, mi hermano! ¿De dónde tú eres? La gente fuerte de aquí, del Bronx. Ok, pero en Santo Domingo, ¿eh? Hey. Cotuí, a los foques el final eh, a foque, de calle. Diputado. Diputado, después okay. senador, después presidente. Ay, ¡Ya! Mi madre! Oye, ¿cómo que va presidente? ¿Y usted, mi hermano? ¿A los foques o el lápiz? Lápiz consciente, papá. Lápiz consciente. ¿A los foques o el lápiz? Bueno, mira, Matías está arrasando ahora mismo. A los foques, hermanito. A los foques lee el próximo Papa. No, presidente, el Papa. A los foques, tú eres mío. Tsunami de este lado. Oye, esa vaina para el Papa. ¿Y usted, mi hermano? ¿A los foques o la P. A los foques, Santiago Matías debería tirarse para senador o para alcalde. Oye, hermanito, no se hable maná a los foques porque que arrastra esa manada de jóvenes. Y aparte de eso, a los foques sabe las necesidades de los jóvenes. ¿Por qué? Porque sabe, ha pasado necesidades, no como estos tigres que se han saqueado el país. A los foques es la persona indicada para ayudar a la gente pobre, pero manito. El lápiz también es pobre, sí, pero el lápiz no, a mí no me lo de el lápiz, manito. No, no, a los foques es la persona. ¿Entiendes? Ya, no se hable más nada. Bueno, ya ellos votan, ya ellos votan. Vamos a ver, y aquí. ¿Por quién tú votarías para diputado? ¿A los foques o el lápiz consciente? A los foques, un A los foques, ok. ¿Y usted, mi hermano, para quién usted votaría? ¿Para el lápiz o para el foque? Pues ninguno. Un neutro, señores, un neutro. Bueno, la encuesta va dura, dura. Vamos a ver aquí. Mi amor, ¿por quién tú votarías para diputado? ¿A los foques o el API? ¿Por quién tú votarías para diputado en Santo Domingo? ¿A los foques o el API consciente? Vamos a ver aquí. El caballero va a opinar. A los foques. Lo foque, sí, porque eh, a los foques tiene mucha preparación. O sea, en, en un sentido de que lo que él refleja, enfoca y la manera que habla y se desenvuelve, creo yo que puede ser... Porque el lápiz en sí lo que es rapero, ¿tú sabes? <risa> Ay, Dios. Bueno, yo creo que el lápiz debería quedarse en su casa. Vamos a ver, ¿a lo foque o el lápiz consciente para diputados? Lápiz consciente, la mente maestra, todo el tiempo. Lápiz consciente. Lápiz consciente. consciente. No, bueno, que está la gente de lápiz. Ve acá, mi amor. ¿A lo foque o el lápiz consciente para diputados? Lápiz consciente. Lápiz consciente, ok. ¿A lo foque o lápiz consciente? No, no quiere votar. Vamos a ver qué dicen aquí las damas, las damas. Mi amor, ¿por quién tú votarías para diputado, en República Dominicana? ¿A los Foque Music o el Lápiz Consciente? Por Palín. No, no. es uno ¿A los lo Foque Music o el Lápiz Consciente? A los Foque. A los Foque Music. ¿Y usted por quién votaría? A los Foque, no, usted no votaría. ¿Y usted por qué votaría, doña? Uno de los dos, porque no están preparados para eso. ¿Verdad? ¿Eh? O sea, usted entiende que no pueden ser diputados ninguno de los dos. Exactamente. Bueno, ok. Y, ah, no, tú no votas, tú eres, tú eres menor. ¿Y tú? ¿Por quién votaría? ¿A los Focke Music o el Lápiz Consciente? ¿Por quién? ¿A los Focke Music o el Lápiz Consciente? No, ya hablamos. Ella es más dominicana que yo. Es que yo no sé quiénes son esos. Bueno, mire, aquí estoy con mi hermano, el Jay, que me está preparando una vaina. ¡Eso! Jay, ¿por quién tú votarías si tú estuvieras en Santo Domingo? ¿A los Focke Music o el Lápiz Consciente? Eh, bueno, te voy a decir una cosa. Eh, últimamente estoy mirando mucho, mucho eh, eh, YouTube y muchas cosas. Eh, yo aconsejaría que Lapi y, y Alofoque, como son buenos amigos, están supuestos a reconciliarse por la juventud y por todo. Pero yo creo que Alofoque eh, tiene buena buen temple o sea, y me por él? sí, me, eh, me, eh, me gusta los foques porque es demasiado eh, fuerte y pero también tiene que cuidarse eh, que no se que no se sobrepase <risa> pero, pero me gusta los foques, me gusta eh, su sistema y me gusta su programa y me gusta todo pero el API tiene también mi, mi apoyo también ah bueno señores seguimos aquí vamos a ver ¿Qué dicen los dominicanos? ¿Por quién votaría? Hermano, ¿por quién usted votaría para diputado en República Dominicana? ¿Los Focke Music o el lápiz consciente? Ninguno de los dos. ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Usted cree que no están altos para ser diputado? Eh, no, lo que pasa es que están yendo por el PLD, el PLD que fue ya. Vamos a ver aquí la juventud. ¿Por quién tú votaría? ¿No es y ¿Cómo entendiste que te iba a preguntar? ¿Eh? <risa> ok, americanito, vamos con este dominicano. ¿Por quién tú votarías? ¿A los Music o el lápiz consciente? El lápiz. ¿El lápiz? Bien. Yeah. Ok. No, no, no, no. Y, y usted, ella es dominicana, ¿por quién tú votarías? ¿Por a los Music o por el lápiz consciente como diputado? El lápiz consciente. El lápiz consciente. Y usted, hermano, eche para acá, ven acá. ¿Por qué usted votaría para diputado, a los foco Music o el lápiz consciente? Lápiz consciente. Lápiz consciente, señores. Bueno, seguimos aquí. Vamos a ver las damas. Saludos, estamos en una encuesta. No, pero una pregunta, mi amor, no o es sea, así. ¿Por quién tú votarías para diputado en República Dominicana? ¿A los Focke Music o el Lápiz Consciente? No sabes quiénes son. Sí, yo Ni tú. ¿El Lápiz Consciente o a los Focke Music? A los Focke Music. Sí, mi amor. Sí. Ok, ¿Y yo por no el Lápiz. ¿Por el Lápiz votaría? Claro. Okay. ¿Y usted por quién votaría? ¿Por el Lápiz? Por el Lápiz, sí. Por el Lápiz Consciente. Ustedes son menores, ustedes no votan. Bueno, seguimos con esta encuesta, señores, la gente. Me faltó el caballero aquí, caballero. ¿Por qué usted votaría? ¿Por el, no, por ninguno. Ay, no vota, no vota. Bueno, esta encuesta, señores, la estamos haciendo para el número de las noches. El toque de Kelly para nuestra gente de Telenor. Lápiz a los foques, Santiago Matías. ¿Por quién usted votaría? Seguimos.